otro video aquí en mi canal de youtube en el día de hoy estoy muy feliz porque voy a compartir con ustedes algo que mejor dicho, sé que les va a encantar porque muchos ya me han preguntado Fui la verdad estudiando bastante acerca del tema vi algunos videos en YouTube, vi algunos videos en TikTok y me informé, obviamente lo hice antes de postearlo aquí en YouTube ustedes eh, tienen como la piel o los poritos muy congestionados esto les va a servir muchísimo para quitar todos esos como punticos negros toda esa grasita que tenemos incrustada en nuestros poros que a veces es muy difícil quitarla pues hoy les voy a enseñar cómo hacerlo No quiero decir que obviamente esto no es una idea mía sino que eh, fue algo que fui estudiando en varios videos me di cuenta que no hay videos o pues personalmente no vi videos en español que eh, mostraran o que explicaran este método sino que solamente había en inglés así que dije ¿por qué no hacerlo en español? para que eh, podamos entender un poquito más de qué se trata este procedimiento lo que vamos a hacer hoy es un oil cleansing Así se llama en inglés. Prácticamente vamos a limpiar nuestra piel con aceites. Yo sé que suena loco, yo sé que ustedes tal vez estarán pensando como eso no va a funcionar, eso me va a congestionar más los poros, me va a poner la piel horrible pero créanme que funciona y les voy a explicar por qué. Bueno, lo que les voy a comentar ahorita lo saqué del video de Night en YouTube, lo estuve viendo y dije por qué no explicarlo un poco en español de lo que ella habla en su video. Es súper importante para que podamos entender un poco qué es lo que va a pasar el día de hoy y para que ustedes entiendan qué productos pueden utilizar según el tipo de piel. y la pueden encontrar, si no estoy mal, en YouTube y en Instagram como la Bureologist. Y eh, espero haberlo dicho bien. Y voy a explicarles dos cosas. Es súper importante si ustedes utilizan maquillaje o no. La verdad, eso no importa. Lo importante es que lo hagan en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche es cuando nosotros ya terminamos toda nuestra rutina del día y nuestra piel adquiere como todas esas cosas de cuando salimos, de nuestro trabajo, del ambiente, de todo y está congestionada con muchas partículas y muchas cosas que pueden estar afectando a nuestra piel. Por eso es importante y es más efectivo que lo hagan como una rutina de noche. Para esto pueden utilizar dos cosas La primera es un bálsamo limpiador El bálsamo limpiador normalmente vienen eh, en esta presentación que les estoy mostrando en pantalla Y este es uno de mis favoritos, es de Pharmacy y se llama Green Clean Obviamente este dice que es para quitar el maquillaje Pero también lo pueden utilizar si no tienen maquillaje en su carita La segunda opción es limpiar nuestra cara con un aceite Aquí hay algo súper importante que deben tener en cuenta. Se puede utilizar tanto en piel seca como en piel grasa. En piel grasa o en piel que tenga acné es súper importante utilizar un aceite limpiador y ustedes me van a decir por qué si es un aceite y me va a quedar más grasosa la piel. Les voy a explicar de una manera súper fácil para que me puedan entender. Entonces imagínense si ustedes tienen acné o piel grasa. Obviamente van a tener mucha grasita, entonces la grasa más el aceite se van a traer y se van a pegar. Entonces cuando ustedes se laven la cara van a retirar absolutamente todo lo que haya en su cara, en sus poros y van a descongestionarla completamente. Para los que tienen piel grasa, su piel va a producir más ácido oleico. y Por el contrario, ustedes tienen piel seca como la mía, van a producir más ácido linoleico. La idea es que cuando hagamos esta limpieza con aceites, tengan en cuenta que tienen que buscar Totalmente lo contrario, en este caso si tienen piel grasa van a buscar un aceite que tenga más ácido linoleico Por el contrario si tienen la piel reseca como la mía van a querer buscar un aceite que tenga más ácido oleico Entonces les voy a mencionar algunos para que los puedan tener en cuenta si quieren hacer esta limpieza Si tienen la piel grasa pueden utilizar aceite de girasol, aceite de cartamo aceite de semilla de cañamo, aceite de onagra, aceite de rosa mosqueta o un aceite de semilla de uva. Si por el contrario tienen la piel seca, pueden utilizar aceite de aguacate, aceite de oliva, aceite de almendras, aceite de argán, aceite de semilla de sésamo o aceite de albaricoque. Bueno, amores, voy a comenzar con mi limpieza. Voy a retirar mis pestañas y voy a utilizar este aceite de Dermalogica. Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para quienes estén interesados. Y voy a comenzar a limpiar mi carita en forma circular y lo voy a hacer con la regla de los 60 segundos. Hey Siri. Ajá. Count 60 seconds. ¿A qué like me gustaría 60 segundos? Count 60 segundos! Ok, tu timer está listo 1 Bueno, amores, así vamos a limpiar nuestra carita para quitar todo el exceso de maquillaje, todo el exceso de cosas que podamos tener en nuestra piel. Y ya cuando terminen, les recomiendo que retiren el aceite con una toallita húmeda que esté un poquito tibia no tan fría y procuren de no hacer tanta presión en la piel, yo voy a utilizar el aceite de aguacate, ustedes pueden utilizar alguno de los que ya les mencioné anteriormente y a mí me gusta relajarme con estos videos de YouTube que son de música relajante, ustedes pueden hacer lo que quieran mientras están masajeando su carita. Les voy a dar una recomendación muy importante, Pueden hacer un poco de presión en la piel, pero sin maltratarla. Y traten de hacer movimientos desde el interior de la cara hacia afuera. Esto que ven en mis dedos fueron las partículas que fueron saliendo de mi rostro. La verdad no lo esperaba, pero así salió. Y todo esto que ven aquí fue lo que retiramos de nuestra piel durante 20 minutos. Bueno, amores, eso es. Todo como se pudieron dar cuenta, es un proceso largo pero no se van a aburrir, no es nada tedioso, es súper relajante y es muy chévere poder tener la oportunidad de estar con nosotros mismos en ese espacio de 25 minuticos más o menos para nosotros mismos, si se pudieron dar cuenta, salieron varias cositas que no esperaba que salieran honestamente pero de esto se trata esta limpieza Todas esas cositas que tengamos en nuestros poros, en nuestra piel, que estén ahí estancadas, van a comenzar a salir. La verdad creo que voy a seguir haciendo este procedimiento un poco más seguido. Siento que en esta parte está un poquito más rojita, pero no está irritada ni nada. Pero siento que fue el lugar en donde más se descongestionaron los poros. Aquí es donde más eh, grasita tengo yo. Y creo que el resultado lo pudieron ver exactamente ¿Cómo salieron? Por ahora, eso fue todo por hoy. No se les olvide visitarme en mi página de Instagram y Facebook. Por allá también los estaré esperando. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué tal les pareció este video y qué otros videos quisieran ver aquí en mi canal. Les mando un besote gigante y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!